Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí está Pikachu Alola también. Y seguimos en Pokémon Luna Nuzlocke. Alola a todos. Estamos en mitad de la Liga Pokémon. Eh, he curado a Anto, si pueden recordar que había bajado mucho de DPS Lo he curado con varias vallas sidra. Así no, no desaprovecho el uso de las super pociones y hiperpociones. Restaura todo, ETC, etc, etc. Y seguimos por aquí. ...y vemos en la entrada hay como una... ...una joya... ...un escudo... ...vale, ahí está Mayla... ...así que Pokémon de tipo roca... Eh... ...puedo usar a Anto... ...puedo usar a Rocío... Y a Eliwers. Yo creo que vamos a usar a... A Rocío. Porque Rocío me va a ayudar bastante, creo. Bueno. No, Eliwers. Vamos a... Vamos a, a lo bruto. Venga, Eliwers al primero. Demolición tras demolición Ahora a joderme la voz un ratito hmm. Bienvenido a la sala de las rocas Vale, entonces deduzco que lo que se veía fuera en una roca Wow, qué bonito oh, estoy, a... estoy enrocado Enroque... Eh... Venga Venga, Mayla Yo creo que sí que estoy preparado para ir contra ti Eh... Uh... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, venga, sí, venga. Ya nos conocemos, así que dejemos las formalidades y a combatir. ¡Qué directa la tipa! Ay. Muy habladora ella, como siempre. Uf. Tiene cinco Pokémon. Relicant Roca, agua Pikachu, ayúdame Venga, Eliwars A ver, Eliwars Usa demolición Bostezo, hijo de perra Dios <ríe> Bueno, da igual Usa demolición nuevamente Hidropompa Toma ya Bien, ahora el agua se va a dormir Carving Hada roca Venga, vamos a hacer un cambito ¿Un cambito? Hoy vamos a cambiar un poquito un Campito! Venga ¡Rocío! El Wisiwasi de las Canarias Ay, así, así oigo mejor, creo Venga Primero que nada ¿Qué voy a hacer con Rocío? Por supuesto Acuaro Venga Usa reflejo Mierda Los ataques Físicos bueno, buceo es ataque no físico, es especial. Así que me viene bien. Buceo. Fuerza lunar. Arr. Bueno, Rocío no es. Just no, fue un golpe crítico, ¿eh? Pero Rocío se oculta bajo el agua. Y se va recuperando. ¿Cómo no? A ver, Carvin, ¿qué vas a usar? Fuerza lunar. <risa> Dios, pero ¿por qué no te lo cargas? Rocío, eres muy mala. Vamos a usar buceo otra vez. Rocío, tengo que decir que no es de mis mejores Pokémon. Pero ha llegado y se ha, se ha hecho un huequito en nuestro corazón, en el Nuzlocke. Que a pesar de ser un Pokémon malísimo, y que no lo tengo bien entrenado... El tío, bueno la tía Ha sabido llegar hasta el, hasta el final Con cosas como estas O sea, haciendo buceo cada dos por tres Y vamos a usar buceo porque Me huelo un todo. <ríe> me lo olía, me lo pensaba yo Pero bueno, que se cargue los, Que se, que se gasten los todos Con carving No me parece mal Creo que el efecto ya de reflejo se pasó ¡Mierda! Maila, eres un poquito perra ¿Lo sabías? Bueno, es súper eficaz Ay, me gusta Rocío dándolo todo, por favor ¿Rocío, dándolo todo? Lo que no puede ser que en un carving te vaya, vaya a utilizar el, el cristal Z, ¿vale? Eso no puede ser permisible. Porque estás en el nivel 62 y en el 54. Hija mía. Fuerza lunar, ¿cuántos PP tiene? Creo que ya debería estar, ¿no? Bueno. Me voy a recargar y a escaldar Putipus <ríe> Mayla, eres un poco toca pe pelotillas, ¿vale? Venga, toma ya Y Rocío como si nada Venga, buceo Rocío ¿Cuántas fuerzas lunares tiene? Son 10 creo Yo creo que se... ahí hubiese estado Era mi momento para aceptarle Otro escaldar Y ya se iba a tomar por culo Pero Vamos a usar buceo Creo que igualmente me lo cargo Venga, Carbín de menos. Muy bien. Uy, que me escondo aquí detrás de Pikachu. Pikachu, Alola está muy contento. Chu, chu, chu. Eh, saca a golem. No, seguimos luchando. Ups, Mierder. Que golem es ahora también de tipo eléctrico. Buceo, igual. ¡No! ¡Rocío! Rocío a Rocío lo aguantó ahí Es una macha Bueno, puño trueno Lo esquivo Y con el buceo No se la carga No se lo carga A ver, como me espero otro puño trueno eh, Vamos a usar directamente Escaldar ¿Qué hostia? No abuseo. Y ahora está un poco. ¡Rocío, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Pero creo que se, va, se le va a ir el. Sí, se va el banco. Or... Entonces el ataque ahora de Rocío va a ser una. ¡Porquerita! Bien. Toma ya. Y usa puño trueno. Dios lo evita, Rocío eres la mejor cuando quieres, eh. Usa banco. Creo que es momento para usar una hiper poción. super poción cuánto se da? 60. No. Hiper sí. A Rocío. Señor son 15 Uf. Y ahora va a usar un escaldar un... un escaldar, sí ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Se queda 5! Pero hace un escaldar y, lo... y se lo carga Venga, Rocío has hecho todo lo que has podido hacer Y más Así que, Rocío, ya puedes jubilarte. Uf, estoy por esconderme, qué miedo. Estoy un poco acá, Gaete. O acá, cajinama, Pero bueno. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Saca a Licanrock. Mmm. ¡Venga, Anto! ¡Qué rápidete! <coughs> ¿Perdón? Esto es el sin cortes, corteles. ¡Lican Rock! Wow, Tipo noche. Y vamos a usar una hoja aguda y ¡Lican Rock se tiene que ir a tomar por culo! ¡Hijo perra! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso sí que no me lo esperaba. ¿Verdad que tiene triturar? ¡Os aguda rápido corriendo! lo ¡Toma ya! Menos mal que mis Pokémon me queden mucho y aguanta y esquivan ataques a la Tutiplen. Probopass. Acero. Y roca. Um, vale, creo que ya cerca ser. ¡Cerca ser! Que hacer! Hombre, echaría a Eliwars. Encantadísimo Pero no, vamos a meter a Carla Vamos a aprovechar la debilidad al acero que tiene Para hacerle un ataque tipo fuego Mela saca Probopass Es el último Pokémon que le queda Así que vamos a usar el poder Z Y usamos Hecatombe Pírica Pero con el poder que tiene Llamarada y ese Propa se va a tomar por saco ya. Uf. Uf. Y <ríe> voy a cruzar los dedos. Todavía no se me ha muerto ningún Pokémon de los que empecé con la Liga Pokémon. Ese Anto que está conmigo desde el inicio de los tiempos. ¡Mierda! No, ha ahí en la cabeza. En serio. Con el poder que tenía eso. Madre de Dios. Venga, lanza llama. Tormenta arena. En serio. Hijo de perra. Bueno, Carla está paralizada. Pero vamos a seguir utilizando lanza llama. que no se lo carga Muy bien, Carla editando los movimientos, así me gusta Yo creo que debería De quitarle el pa la parálisis oh. Uso lanzallamas llamas Y ya está Toma Ahora sí, ahora sí que puedo Decir que sí Mayla, adiós, encantado Uff Me estoy quedando hasta fórico. Romel al 62 Tus Pokémon son geniales Y tú bien y tú también lo eres Es más chula que una pirula A ver Hoy Qué bonito todo Qué bonito, qué preciosidad todo No veo en ti Ni rastro de aquel entrenador que conocí en Akala Supongo Que has acumulado una experiencia Muy enriquecedora Durante tu recorrido insular ¡Pues, ponla en práctica con tu siguiente rival! ¡Gracias, Mayla! Uh, ¡Qué guay! Vamos a teletransportarnos otra vez. Y bueno, vamos a irlo dejando por aquí. Segundo alto mando ha sido derrotado. Y ahora me queda curar a mis Pokémon con Vaya Sidras. ¡Claro que sí! No, me metí tiene qué Pero nada, bueno... Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Yo me quedo por aquí, por supuesto, recogiendo... No, tengo pokeaba. Alguna caerá. Bueno, <ríe> nos vemos. <ríe> Hasta dentro de un ratillo. ¡Hazlo a todos! ¡Cacho! No sirvo de ventriloco. ¡Hazlo a todos!